Damos comienzo al acto académico de colación de grado de los alumnos recientemente egresados de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Quilmes. Preside la ceremonia el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. El señor secretario de Educación Virtual, doctor Germán Dabat. La señora subsecretaria de Educación Virtual, magíster Eugenia Colebecki la señora directora del Departamento de Economía y Administración, licenciada María Elisa Causté, el señor director de la carrera Contador Público Nacional, magíster Héctor Paulone, el señor director de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, licenciado Ernesto Toffoletti, la señora directora de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería, magíster Noemí Gualingre, y el señor director de la carrera Licenciatura en Administración, licenciado Sebastián Torre. También se encuentran presentes otras autoridades, docentes, alumnos, personal de Administración y Servicios, egresados y familiares. En primer lugar, se entonarán las estrofas del himno nacional argentino. Dando inicio al acto de colación de grado, el señor eh, vicerrector el doctor Alejandro Villar tomará juramento a los egresados según las fórmulas de rigor. Solicitamos a las señoras y señores egresados ponerse nuevamente de pie. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Eh, Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo vuestra profesión observando y haciendo observar la constitución y las leyes de la nación argentina si así no lo hicieres que dios y la patria os lo demanden juráis por dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo vuestra profesión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 Seguidamente se iniciará la entrega de diplomas a los egresados. En primer lugar, el señor vicerrector doctor Alejandro Villar hará entrega del diploma y la mención de honor correspondiente a la egresada con mejor promedio académico. Licenciada en Educación, María del Carmen Asunción Cid. A continuación, el señor director de la carrera Contador Público Nacional, Magíster Héctor Paulone, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Contador Público Nacional. Contadora Pública Nacional, Nora Palmira Azaf. Contadora Pública Nacional, Rocío Soledad Dorao. Contador Público Nacional, Gonzalo Fabián Mendoza. Contador Público Nacional, Pablo Mariano Minen. Contadora Pública Nacional, Nadia Lorena Pil, Piflax. Perdón, Piflax. Contadora Pública Nacional, María Celeste Polaco Echevarne. Contadora Pública Nacional, Priscila Brenda Quintana. Contador Público Nacional, Rolando Gustavo Javier Roude. Contadora Pública Nacional, Patricia Alejandra Suau. Contadora Pública Nacional, Susana Marlén Tapia. Contador Público Nacional, Martín Gaspar Sabino Villarreal. Seguidamente, el señor director de la carrera Licenciatura en Administración, licenciado Sebastián Torre, hará entrega de los diplomas a los egresados en la carrera en Administración. Licenciado en Administración, Germán Gustavo Diel. Licenciado en Administración, Alberto Jacobo Cied. Licenciado en Administración, Alejandro Daniel Taboada. A continuación, la señora subsecretaria de Educación Virtual, magíster María Eugenia Colebecki, hará entrega de los diplomas a los egresados a la carrera Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Sofía Miriam Brailovsky. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Alberto Luis Jesús Capdepont. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Marina Andrea Ferrari. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Elena Margarita Fuchsman. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Daniel Galarza. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Nora Esther Mares. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Rodolfo Alberto Morel. Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Lorena Soledad Tenaglia. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Gustavo Balsechi. Seguidamente, el señor director de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, licenciado Ernesto Otofoletti, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Comercio Exterior. Licenciada en Comercio Internacional, perdón, Comercio Internacional, <ríe> ahí estamos. Licenciada en Comercio Internacional, Débora Wanda del Santos. Licenciada en Comercio Internacional, Sheila Tamara Condese. Licenciado en Comercio Internacional, Esteban Feit. Licenciada en Comercio Internacional, Silvia Patricia Farías. Licenciada en Comercio Internacional, Yamila Yardelevsky. Licenciado en Comercio Internacional, Gabriel Alberto Verga. A continuación, la señora subsecretaria de Educación Virtual, Magíster María Eugenia colebeki hará entrega de diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Educación. Licenciada en Educación, Silvana Beatriz Bersano. Licenciada en Educación, Estela Maris Cao. Licenciada en Educación, Karina Andrea Caruso. Licenciada en Educación, Malvina Ercilia de Montial. Licenciado en Educación, Ariel Germán Domene. Licenciada en Educación, Gladys Nora Donaire. Licenciada en Educación, Andrea Silvana Fesia. Licenciado en Educación, Raúl Alberto García. Licenciada en Educación, Carolina del Rosario Luján Guevara. Licenciada en Educación, Elba Jubner. Licenciada en Educación, Miriam del Valle Landrain. Licenciada en Educación, Dora Lange. Licenciada en Educación, Silvana Mariela Leiva. Licenciado en Educación, Damián Osvaldo Macías. Gracias. Sí. Seguidamente, el señor Secretario de Educación Virtual, doctor Germán Dabat, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Educación. Licenciada en Educación, Graciela Mónica Martín. Licenciado en Educación, Ricardo Montiel. Licenciado en Educación, Walter Alejandro Morelo. Licenciado en Educación, Leandro Hernán Mujica. Licenciada en Educación, Elizabeth Axenia Piscunou. Licenciada en Educación, Analía Noemí Rivas. Licenciado en Educación, Esteban Mauricio Rodríguez. Licenciada en Educación, Mónica Alejandra Rolón. Licenciada en Educación, Yanina Noelia Russo. Licenciada en Educación, Elba Zunilda Salazar. Licenciada en Educación, Angélica del Carmen Sánchez. Licenciada en Educación, María Cecilia Esperanza. Licenciada en Educación, Julia Susana Cini García. Culminando, la señora directora de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería, Magister Noemí Hualingre, hará entrega de los diplomas a los egresados de la carrera Licenciatura en Hotelería y Turismo. Licenciada en Hotelería y Turismo, María Luisa Azambulla. Licenciada en Hotelería y Turismo, María Victoria Britos. Licenciada en Hotelería y Turismo, Julieta Soledad Cepeda. Licenciada en Hotelería y Turismo, Laura Soledad de Santo. Licenciada en Hotelería y Turismo, Romina Celeste Galvez. Licenciada en Hotelería y Turismo, Xiao Chung Wang. Licenciada en Hotelería y Turismo, Elena Graciela Landi. Licenciada en Hotelería y Turismo, Jimena Soledad Leguizamón. Licenciada en Hotelería y Turismo, Julieta Nicole Lentini. Licenciada en Hotelería y Turismo, Verónica Guadalupe Iguacita. Licenciada en Hotelería y Turismo, Elena Nikisquina. Licenciada en Hotelería y Turismo, Carolina Redí. Licenciado en Hotelería y Turismo, Aldo Gustavo Rodríguez Enrique. Licenciada en Hotelería y Turismo, Mariela Alejandra Espoltore. Licenciado en Hotelería y Turismo, Luis Miguel Tarantola. Licenciado en Hotelería y Turismo, Matías Ezequiel Banquemenade. Licenciada en Hotelería y Turismo, Andrea Elizabeth Vignone. Licenciado en Hotelería y Turismo, Leandro Martín Vilariño. Culminando, la señora directora del Departamento de Economía y Administración, licenciada María Elisa Acosté, hará entrega de los diplomas a los egresados de las carreras Licenciatura en Terapia Ocupacional y Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales. Licenciada en Terapia Ocupacional, María Victoria Aspilicueta. Licenciada en Terapia Ocupacional, Carla Valeria Cisneros. Técnica Universitaria en Ciencias Empresariales, Beatriz Noemí D'Amico. Técnico Universitario en Ciencias Empresariales, Carlos Alejandro de Robertis. <risa> Técnica Universitaria en Ciencias Empresariales, Sandra María Nieva. Contador Público Nacional, Matías Daniel Romero Rognoni. Contadora Pública Nacional, María Eugenia Lauranz. Licenciada en Administración, Blanca Noemí Iglesias. Finalmente, y cerrando este acto de colación de grado, hará uso de la palabra el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Alejandro Villar. Bueno, eh, gracias, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Eh, este, este acto que cada tanto se hace en este auditorio es uno de los eventos más importantes que tiene la universidad porque significa que se ha llegado a, a un punto, a un objetivo, eh, en donde ustedes han puesto un gran esfuerzo. Sabemos lo que significa eh, estudiar en la universidad, sabemos lo que significa estudiar a través de las nuevas tecnologías, sabemos el esfuerzo que ustedes han puesto, y dándole tiempo a la familia, a los afectos, al sueño, al descanso, eh, y demostrando... sí. Las, las capacidades y la tenacidad que se requiere para tener el título que hoy ustedes este, tan felizmente están pudiendo disfrutar. Eh, para nosotros es muy importante porque es una de las funciones centrales de la universidad, junto con la investigación, la producción de conocimiento y la extensión universitaria que nos vincula con el medio en donde eh, nosotros estamos. Probablemente para algunos de ustedes esta es la primera vez que vienen a la universidad en términos físicos o una de las pocas veces. Eh, sabemos que esto, digamos, eh, que aquellos que estudian en forma presencial tienen una relación diferente con, con el espacio que, que esta universidad tiene, pero en el espacio, en el ciberespacio, eh, nosotros nos esforzamos por generar una comunidad, una comunidad académica en donde docentes, tutores, Estudiantes, directores de carrera, gestores, trabajan eh, unida y mancomunadamente para lograr esto que tenemos hoy aquí: que es, bueno, poder certificar que ustedes han alcanzado el título que hoy se están llevando a casa. Eh, pero este es solo, es solo un momento, un momento en donde la universidad sigue estando abierta para ustedes. Eh, Saben, porque ya han estudiado en los últimos años, que se han incorporado los estudiantes de la modalidad a la vida política de la universidad, que eligen y pueden ser elegidos, que como graduados también pues, van a poder elegir, van a poder ser elegidos para representar a, a su claustro en los organismos colectivos de la universidad, en los órganos de gobierno. Eh, con lo cual, digamos, esto es un punto de llegada, pero además es un nuevo desafío. Un desafío porque en la tarea profesional ustedes son egresados de esta casa. Eh, para nosotros es un gran orgullo tener estos egresados y sabemos que ustedes van a representar muy bien eh, a nuestra universidad como egresados de esta casa. Pero también en el mundo en que vivimos en donde el conocimiento es un eje central de el desarrollo de las sociedades y de las personas, es un punto para seguir. Y la universidad en ese sentido tiene programas de formación permanente, tiene posgrados eh, en modalidad virtual, es uno de los lugares donde más nos hemos consolidado, tenemos programas de doctorado para que aquellos que les interesa eh, continuar por la vida académica, es decir... Esto es un, un, un espacio que para ustedes sigue abierto, sigue abierto como graduados para la vida política, para la vida social, para seguir formándose y por lo tanto lo que estamos diciendo es, bueno, seguimos participando de esta casa, ustedes siguen siendo partes de esta casa, eh, seguramente eh, la vida los llevará por mm, tareas profesionales, este, en donde recordarán la, el esfuerzo que han hecho para adquirir el título que ustedes tienen eh, y recordarán a esta universidad, aquellos que por ahí no se vinculen tanto. Eh, esperamos que, eh, que siempre eh, ustedes eh, valoren y lleven además el mensaje de lo que es el esfuerzo eh, de una universidad pública como esta, que eh, busca estar eh, en la vanguardia de la educación, en la vanguardia de la educación superior, pues busca llegar a la mayor cantidad de eh, gente posible para permitirles la posibilidad de continuar sus estudios universitarios. Así que nada más, felicitaciones por parte de toda la universidad a quien hoy me toca representar aquí y decirles que, bueno, que está abierta la casa para que sigan participando de nuestra universidad. Gracias. De esta manera damos por concluido el acto de colación. Buenas tardes.